Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes, aquí disfrutando es. de, de esta eh, cascada. De esta, eh, de esta belleza. Sí, nomás escuchen tantito. Ahí está el agua. ¿Se oye donde Está cayendo el, el agua. Ahí está el agua. Pero y los pajaritos ahí. Los pajaritos. Entonces vamos a, a bajar aquí nosotros para que podamos... Ir a lo que sigue Y pues somos sus amigos sí, Sus amigos de siempre, Elida Madrigal Y Rafael Cabo Así es, Dios les bendiga y sean bienvenidos Todos y todas Y cada uno de ustedes a este Tiempo de meditación De reflexión Porque Y también de, de, de, de oración De oración, claro, claro que sí Y a propósito de la oración Permítanme hacer una pequeña oración Para también. iniciar Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos sí, y glorificamos su santo nombre. Honra, gloria y alabanza, Padre. Dios, permítanos, usted, señor. señor. Permítanos, Gracias, Padre Santo, señor. poder presentar sí, este señor. nuevo mensaje. Sí, Señor. ¿Qué es el discernimiento? Sí, mi Cristo, sí, Señor. Qué gran pregunta, Señor. ¿Qué es el tan discernimiento? Importante, tan importante, Señor. Permítanos poder reflexionar, Señor, con el pueblo que puede ver y escuchar este video. Sí, Señor. Este material, Señor. En el nombre de Esta Jesús, plática. Señor. Use a mi esposa, Señor. úsenme a mí. Úsenos, Señor. Pero también use a las personas que van sí, a estar señor. allí con nosotros. Sí, Padre. Para que venga la luz, la sabiduría, el sí, entendimiento. Señor. Vidas, para que seamos personas. como Salomón, Señor. Sí, Señor. señor. Ese discernimiento nombre, para distinguir el bien del mal, aleluya. para su bendita honra, para su bendita gloria y para su sí, bendita señor. alabanza, Señor. Así Bendiga sea, padre, a todos aquellos que a partir de ese instante, Señor, puedan entrar y empezar a ver sí, este material, este video, este, esta programación, sea, padre, para la gloria de su nombre, Señor, en, en nombre Cristo Jesús, Jesús pedimos, aleluya. Sí. Y a ti te decimos, Amén. bienvenido, bienvenida. Y que disfruten de ese tiempo. Sí, amén. Al estar aquí con nosotros. Bendecidos de Dios. Amén. Bendecidos. Amén. En el nombre amén. de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues. Amén. Eh, miren. El discernimiento. Vamos a darle duro porque el, como si fuera mole de olla. Sí, es que el, el tiempo se va volando, se esfuma así como el alcohol. Frotado y puesto frente no. al abanico, ¿verdad? Okay. No he tomado. No, no, no, no, no. No. <risa> no. Pero bueno, así. Sí. Pero se va luego, luego. Así es. Así okay. Es. El tema. ¿Qué es? ¿Qué el es discernimiento? el discernimiento? Es una gran pregunta, ¿eh? Sí, sí, una, una pregunta. No capciosa. De, de las mayores. Sí. De las mayores. Pues, empezamos. ¿Cuál es el don de discernimiento? Uh -huh. oh, y, y bueno, este, el discernimiento en la Biblia. Uh -huh. eh, la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad de el bien y el mal a través de la sagrada escritura. Entonces, es un juicio moral, pero también es espiritual. Sí, claro. Este, Porque tenemos que, que discernir de lo bueno y de lo malo. Uh -huh. De lo que está bien hecho y de lo que no está bien hecho. Exacto, de lo moral y de lo espiritual. Claro que sí. Y, y es por eso que mucha gente entra, ve lo que estamos haciendo y no le interesa. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no está discerniendo lo que está pasando. No, no. Otras personas no. se disgustan por lo que estamos comentando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su pensamiento no está en el Señor no. o, o está muy lejos. De tener o querer tener la realidad de, de, de las cosas sí. espiritualmente hablando, sí. ¿verdad? Como, como, como se diré como que sí quieren, pero a la vez, este como que no, eh, o sea, pues el enemigo, el enemigo, el, el enemigo, sí, el pretexto y esto y lo otro, el tiempo, el tiempo, es, exacto. Ahora, a veces, por ejemplo, cuando se va a un, un partido de, de fútbol. O, o, o de béisbol cuánto tiempo se pasa no pues mucho tiempo so, y, y no te dos, quieres salir hasta que se termine como dos horas o en los bailes ah, no no <risa> pues, nos amanece en <risa> los bailes nos amanece y si sí, no en, entonces eh, como decía un cantante, lo dice todavía, Ajá. entre más aplaudan más canto, Ajá. ¿Eh? entre más estén, pues más hablamos, pues no, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces, Así el es. discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral y espiritual. Moral ¿eh? y espiritual, sí, sí. ¿Para qué? Para poder diferenciar la verdad de lo que no es la verdad. La verdad. El, entre el bien y el mal pues sí. entre el bien y el mal uh -huh. por eso cuando Así nos es. hablamos aquí eh, que a veces metemos eh, cuestiones de, de carácter político vamos a llamarla de esa manera no es que queramos hablar de política no. sino que también nosotros tenemos la capacidad y Dios nos puede dar esa capacidad de, de, discernir de discernir cuando un mandatario está haciendo malas cosas claro, claro que sí yo no puedo pensar nunca jamás que, que lo que está haciendo eh, por ejemplo este señor allá de Nicaragua que está correcto no, ¿no? no. O, o lo que decía Los, Juan Morales no de Cuba. O, o Rafael Correa o, pues no o sea, se llamaría igual que yo pero pues no, no hacemos <risa> pero lo mismo no, no, claro. Entonces, o, o lo que pasó en Cuba tantos años con, con Fidel ahí y todo con Raúl y ahora con sí, porque la, la persona tiene que está a la gente en la miseria Exacto. Y pues, o, o lo que pasa por Dios allá no en, en China, país. o en Corea del Norte, eh, y sí, no, otros países, ¿no? Sí, o, imagínense lo que está pasando en, en, ahí en eh, Af Af Afganistán. Este, ¿Cómo vamos a ver que está bien lo que esas gentes quieren hacer? No, no, no. Cuando le quitan... Todo a, a, a, a la gente, a, a, a, la, a las mujeres, hombre. Ah, sí, a las mujeres, es cierto. Que quieren que anden tapadas hasta ¿Qué? los ojos. Sí, sí, nomás los ojitos para que puedan ver. Y qué tremendo, qué tremendo, porque cuando prueban las delicias de la miel, pues ya no quieren gel. Claro. Entonces. Y, y, y no, no, no nos queremos meter en cuestiones políticas, sí, pero no, es no. nomás para discernir, discernir, discernir de, de una manera más bíblica, más espiritual, lo que está correcto y lo que no está correcto. Claro, claro. Por eso podemos hablar también de... de, de, de de, allá de de, de de Maduro o, o, o de, de, de los países que están con el sí, socialismo, o, o de los Obrador, de, de cualquier otro dictadores eh, eh, que no fin. están haciendo las cosas de la manera correcta, nada más porque no están en el Señor, claro, claro, están con el enemigo, ¿Es con, con el es, eh, eso sí, ok, entonces continuamos. Así es, entonces quiere decir que la, la, la facultad de comprender o saber algo por el poder del espíritu y, y comprenda la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales fíjate Sí. volviendo a, a, a, al señor López de México ¿cuántos años hubo de, de los presidentes anteriores que tenían las guarderías, que tenían eh, los medicamentos en el Seguro Social, social en el liste sí. y uh -huh. todo eso, y las ayudas sociales. Eh, eh, López vino con la idea de que todo estaba maleado, sí, de todo, que todo era corrupción, este, corrupción. Uh -huh. pero había las cosas. Sí. A lo mejor sí había algo de corrupción, pero había sí? las cosas. Uh -huh. Pero él supuestamente quiso quitar la corrupción, pero quitó las cosas. Vino a destruir todo y, y, y pues, o sea, ya ahorita la gente ya, ya sabe cómo está México y mundialmente se bueno, sabe no, todo, ¿verdad? Y no toda la gente lo sabe, bueno. ya, porque todavía hay mucha gente que se está muriéndose. Bueno, sí, es cierto. Y, y, y sigue estando complaciendo a, a este señor. Sí, sí, sí. Y a los que están en ese mismo carácter. Entonces... Así eh, es. Cuando es un espíritu de muerte Pues no, no puede ser espiritual No, no, no Y no, les voy a poner un lo, ejemplo ¿Lo que quiere es la muerte en, la, en las personas? o sea ¿Qué, ¿Qué hizo este hombre cuando Cuando Él tomó el mando? Lo primero fue, que hizo fue destruir no, Fue ahí um, al Zócalo Oh, y okay. e hicieron lo, todos los inciensos y humos y todo el, los, el, la, eh, la, la, lo que hacen lo, lo, los brujos, los, los hechiceros y todo eso. Uh -huh. Oye, ¿qué, qué, pues, qué, ¿qué onda, como decimos los jóvenes, verdad? Eh, que, que un presidente esté haciendo esas barbaridades. Sí. A, a, arrastrando todo lo, lo que se hacía a, antiguamente con, con los. Este... Um, ¿Antes de los españoles? De los españoles, sí. Antes sí, de los sí. españoles ya, ya había los, todo ese tipo las de... Las tribus de, de, de chichimecas pues de, de, de, de los aztecas y, y to, to, toltecas y uh, sí, mantecas uh, y todo lo demás. Okay. Entonces, ¿cuántas personas murieron en esos sacrificios? Oh, muchísimas. y, y, y y, los, los, o sea, para y aún la... en el tiempo de las entre comillas, Santa Inquisición, uh -huh. cuánta gente murió y que ya había ordenanzas pues religiosas en sí. ese sentido. Los sacrificios sacando el corazón de las personas así nomás en, en, en vida. A, a, a, mí me, a nosotros nos disgusta esta situación ¿Qué barbaridad? porque amamos a México. Amén, así es. Como somos de México, pues o sea, amamos a México. Claro, claro, Y nos duele lo que pasa en nuestro país. Amamos nuestra tierra, amamos nuestra gente. Claro que sí. El hecho de que estemos en Estados Unidos no significa que no amemos a México. No, no, Yo creo que ahora lo amamos más que cuando claro. vivíamos allá. Claro. Porque no nos gusta lo que es está que pasando. Cuando se tiene el, el, el espíritu de superación, de salir adelante, tienes que buscar... El, pues nuevos horizontes y en el, sí. en el tuyo no está, pues busca, busca. Nosotros siempre fuimos muy luchistas en México. Así es. Fuimos bastante luchistas Que y, y nos gustaba ser independientes. Claro. Pero eh, eh, eh. Es, es maravilloso, mi amado, mi amada, Así cuando es. podemos hacer las cosas que son buenas, correctas. Y no le estás haciendo daño a nadie. Y vamos, que yo en aquellos años no conocía al Señor. Uh -huh. Pues sí, pero traías bondad en tu vida. Eh. Exacto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es uh -huh. el don de discernimiento de espíritus según la Biblia? Discernir los espíritus es descubrir lo que viene de Dios o de la naturaleza uh -huh. humana. Es descubrir... Lo que, lo que viene, viene de, de Dios. Dios. Descubrir lo que viene de Dios. Y en esas cosas que ha hecho López, no puedes, tú, nadie me puede decir que Dios está en el asunto. No. Están los demonios. Están un montón de demonios ahí. Están los demonios. Para... Todos los hechiceros no son de Dios. Punto. No son de Dios. No. Y háganle como quieran, pero no son de Dios. Viene el, el espíritu de... de, de... De atontamiento, de, de, de, de ceguera, de, o sea, que, que lo ven bien. Uh -huh. Exacto. Entonces. O sea, o, o de la naturaleza humana eh, herida, naturaleza humana herida, o del demonio en las personas, uh -huh. Luga en lugares o en casa, es es ir al, al encuentro de la verdad. Es, el, el, el discernimiento es ir al encuentro de la verdad. De la verdad, sí. Por eso no, nos molesta en cierta forma lo que estamos viendo que está pasando porque amamos a México y amamos a los mexicanos. Amén, amén, así es. Pero no podemos estar de acuerdo con lo que es incorrecto. Claro. Porque lo que esté incorrecto, es, está incorrecto. Está incorrecto. Háganlo quien lo haga. Claro. No importa que sea el presidente de, de, del, del país, lo que esté incorrecto es, es incorrecto. Así es. Entonces... De, tenemos que estar bien conscientes de, de esto que está pasando entonces el, en cuatro, el discernimiento ¿sí? nos revela lo que es bueno para nosotros desde el punto de, de vista de Dios uh -huh. verdad, de, de, de su plan de vida para nosotros y es que cuando estamos con, con las cosas espirituales hay un plan de Dios para nosotros amén, así es hay un plan de Dios ¿qué va a ser el plan de Dios para tu vida? Uh -huh. pregúntale pregúntale date esa facultad de decirle, señor, hay muchas cosas que yo no entiendo. Uh -huh. Díselo en oración así. Así es. Rebélame, hay muchas cosas que yo señor. no entiendo. Dame la revelación. Amén, amén, así es. Dame la revelación, señor, y que sea tu Espíritu Santo el que venga y me ilumine y me dé el entendimiento así y es. la comprensión, pues, desde lo bueno. De lo malo. Si estoy bien o estoy mal, ilumíname, Señor. Dame dame sí. el entendimiento. ¿Le sigo o me regreso? Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí. Pero tienes tú que tomar esa decisión. Dios no lo va a hacer por ti. No. Él te va a bendecir si lo buscas. Amén. Dios no puede ser nada contigo. No. No, no, no. Pues sí, yo les he dicho muchas veces, les hemos dicho aquí, uh -huh. en esta plataforma. Amén. No estamos hablando de religión. No, no, no. Estamos hablando de la, de la relación que podemos tener con Dios a través de las Sagradas Escrituras uno, y a través de la oración. Y de persona. que tu, tu vida tú se la entregas al Señor para que Él pueda dirigirla. Que haya un cambio en tu vida. Amén. Que haya un cambio, pero esos cambios los hace el Señor cuando tú le das permiso de entrar a tu corazón, de entrar a tu vida y le pides el, el, la sabiduría, el, el, el discernimiento, el Señor empieza a obrar, pero que tú se lo tienes que pedir en lo personal. Sí, por eso dice, es que yo soy a la puerta y llamo. Si algún, Si alguno escucha uh -huh. y abre, yo entro. Sí, sí, porque es, es personal todo. Es como, si tienes hambre, pues vas a ir a comer, no vas a decirle a... a a, a tu esposo, a tu hijo, a tu vecino ve y come por mí para que se me quite el hambre, pues no no, no, no ok, no. vamos no. a continuar entonces, eh, la persona se puede preguntar ¿cómo sé si tengo el don de discernimiento de, de espíritu? Entonces, pues, eh, el, el resultado de imagen para o sea, ¿qué es el don de discernimiento de espíritu según la Biblia? ¿verdad? Hay cosas que, que humanamente podemos determinar si estamos o no estamos en el, en, en, en el espíritu de discernimiento. Ajá, ajá, Y hay ajá, unas sí. señales. Y sí, vamos sí. a marcar aquí nada más unas poquitos. Sí. Unos poquitos porque. Sí, son muchas. Hay, hay más. Sí. Ajá. Entonces, señales que pueden tener el don espiritual uh -huh. de discernimiento. Del discernimiento. Primero. Amor por la presencia de Dios. Por eso hablamos de que tenemos que, que orar. Amor por, por la el, presencia de Dios. Tener el deseo, el anhelo. El decir, Señor, aquí estoy. Amén, amén. Deseo. Dame la sabiduría, Señor. Así de todo lo puede hacer. Aquí entrego mi vida, Señor. Úsame. Tú Úsame. Dirígeme, Señor. Tú guíame. Tú Usa Uy. mi vida. Usa mi Ajá. vida. Ok. Eh, la, otro punto. Sí, otro punto es sensibilidad a la atmósfera espiritual. Esa sensibilidad es la que le estábamos mencionando ahorita cuando hemos visto lo que hemos visto que hace mira, mira. este señor López. Sí. ¿Dónde está lo espiritual ahí? No, no. Es, es una situación religiosa, pero demoníaca. Demoníaca. demoníaca. No espiritual. No, no, no. Uno lo entiende porque pues estamos en esto de la palabra. Sí, sí, y, y, y esto es, es para, para reflexionar si, o sea, los hermanos, hermanas que nos están viendo y escuchando con relación a esto, es tan necesario eh, unirnos, unirnos en oración y pedirle al Señor eh, eh, por, pues sí, por el Presidente que, que él, él haga lo que tiene que hacer, pero tenemos que unirnos en ese espíritu, uh -huh. en ese espíritu de, de, de que la, la, la gente reflexione y el Señor nos dice ahí en 2 de Crónicas 7.14, uh -huh. si mi pueblo se humillare dice, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, que dice, yo oiré, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es. Entonces pues el, el siguiente punto de ahí el, de, de, de las señales. Sensibilidad de la admósfera espiritual. Luego es sentirte diferente de otras personas. <ríe> y esto que tú acabas de mencionar ahorita. Sentirte diferente. Que, que tú debes te sientes diferente cuando tú estás buscando. Cuando tú estás buscando de Dios. Amén, amén, amén. Así es. Vas a ser diferente. Vas a decir, oye, eso que está ahí, no, no, no, no, no está correcto. No. Eso que está haciendo, no está correcto. Eso es que todos los días esté mintiendo ahí en, en el púlpito, donde él lo usa ahí en, en, en el palacio. Pues, ¿cómo va a ser correcto? El Espíritu te va a decir, hey, ya párale, ya, ya. ya sí, sí, sí, decía sí ya. Ya, ya <risas> sí, ya sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que sí, Ese ese e ese sentir. Ese sentir, sentir. sentir, sentir. sentir. Porque tienes que ser espiritual para poder captar sí, amén, lo amén, bueno sí, sí, lo malo. Claro, claro que sí, sí, claro sí, sí, sí, sí, señales inusuales eso eh, eh, es Lo, lo eso inusual, es que, inusual. Lo, lo que lo que estamos haciendo ahorita en ese momento. Ajá. Pues eso no es lo común. No, no, no. Pero ese discernimiento nos está haciendo hablar y decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, a, a, agarra la onda. Sí, sí, sí. O sea, es, es la, la, la capacidad de saber qué hay detrás de las personas o acciones, uh -huh. ¿verdad? De, de la persona. Es, exacto. Es, y esto es lo que estamos viendo y analizando, porque estamos nosotros... Como, como una señal, la capacidad de saber uh -huh. qué hay detrás de las palabras o las acciones de una congregación. Sí, pero no, no, pero no. no, no, no, no yo creo que por sus frutos los conoceréis. Exacto. Por sus frutos ¿Él está del lado de la muerte? Sí. ¿Del, del lado de, del mal? Del lado del mal, del lado de Satanás. Entonces, pues... No. Él atrajo, atrajo a todos los espíritus malos, eh, to, todas las veces que ha hecho eh, los aumerios y, y, y cosas que, que han hecho en el Zócalo y, y ahí en, en el, eh, el, lugar, el palacio, el, donde, el palacio el, donde está. este es, es atrayendo los espíritus inmundos. Sí. Entonces... T tenemos que estar bien conscientes de eso bien, bien, pero bien bien conscientes de eso y por eso nosotros tenemos que, que recurrir a las Sagradas Escrituras para ver qué nos dicen por eso sí, nos, nos hemos dicho nos si tú a a vas nos, a un lugar capacita. y no te predican con la palabra no te predican con la palabra de Dios sí, no, no, no eh, o estás en el lugar equivocado o la persona no sabe lo que está haciendo y es tan importante, tan importante, porque, pues sí, la, la, la Biblia nos, nos guía, nos capacita, nos instruye. Es el Señor hablando a través de la, de la palabra. Así Entonces es. ahí en, en, en Levíticos 10.10 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ahí está. Por eso, por eso, precisamente estamos hablando de lo que estamos diciendo ahorita porque lo estamos viendo, lo estamos, lo estamos viéndolo, percibiendo sí. lo estamos analizando y nos estamos dando cuenta lo profano que es todo esto sí definitivamente, definitivamente es un error garrafal así el estar escuchando a una persona mentirosa endemoniada porque pues, pues ¿cuántas pues sí, veces ha, sí. ha, han acudido esas personas ahí con él? sí Sí, este... no, Entonces, no, no, no, no. Levítico nos, nos lo dice muy claro, uh -huh. para poder discernir entre lo santo y lo profano. Uh -huh. Entonces, entre lo inmundo y lo limpio. Así es. Entonces, Dios nos da la capacidad de entender y de discernir en el momento que tú hagas lo mismo que, que estamos haciendo, en el momento que tú busques de Dios de una manera total, vas a sentir lo mismo que estamos sintiendo nosotros. Sí, así es. Y amén. más si eres de México. Amén, amén. Pero si eres de Nicaragua, eres de, de Honduras, eres de El Salvador, eres de Guatemala, eres de, de, de Costa Rica, eres de Colombia, eres de Venezuela, eres de donde seas. Hermanos en Tú vas Cristo. a tener que, que sentir cuando sí es de Dios y cuando no es de Dios. Amén, así es. Ok, nos pasamos ahora al primer libro de Reyes. Reyes 4 del 29 al 30 y dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Fíjate, qué tremendo. Uh -huh. ¿Era mayor la sabiduría de Salomón? que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Por eso, cuando fue aquella mujer que, que, que había muerto la, la criatura, Ajá. y vino la verdadera madre de, de, de la criatura, y Salomón dijo, bueno, pues, ¿qué hago? Son dos mujeres que están pidiendo que es la, la criatura de ellos. Y la que no era la mamá dice, pues, pártelo por la mitad. <risa> sí. y no de la mitad cada quien oh. Oh, se, me, se me figura que en ese momento estaba ahí López diciendo eso si sí, o sea. <risa> verdad tremendo entonces no. ¿Qué, qué dicen? dicen no no no, no. dáselo, dáselo, dáselo mejor porque si pues, sí, <risa> la, la, la verdadera dijo que no como lo van a destrozar no, más y no. si ya está no. muerto y luego lo van a destrozar no. Pues, pues no no dáselo Salomón, uh -huh. ahí fue donde se, se notó la sabiduría de Dios en su vida. Uh -huh. digo no, esta es la madre. Sí. Esta no, esta no tiene mamá. <risa> <risa> pues sí, sí, sí. Eh, como todas las muertes que, que, que ha habido por, por, la por la falta de, de, de, de, de atención de medicamentos. No, no, no, no, no, no, qué bárbaro. Entonces, uh, es, es, es vamos al salmo, salmo 14:4: dice, No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Pues eh, eh, invocan a sí, a, no sé a qué ídolos por ahí, sí, sí. Uh, pero, Este salmo está tremendo, por eso sentimos sí. que ese hombre ya no tiene por qué continuar no, ahí. No tiene por qué estar ahí, no, no, tiene, no, no, no, no tiene, tiene, no tiene por qué estar ahí. No tiene por qué estar, estar, ahí. Por qué estar ahí porque eh, el pueblo de México merece una mejor, un claro, mejor presidente. Claro que sí. Ese, lo, ha, habido, es, ha sido de, de lo peor que hay. Ha venido a. O sea. Juan 10.10 que dice que el diablo a qué vino a matar y destruir a matar ¿no? a, a robar y a destruir pero dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en así abundancia es. Entonces, así es ese es no, no dice no, no, no tienen discernimiento ¿A los que hacen iniquidad a, a, a lo que es iniquidad y que devoran a mi pueblo se devoran a mi pueblo y él está devorando el si, pueblo como si comiesen pan fíjate no invoca. en México ya había mucha pobreza sí porque la ha habido desde desde siempre desde siempre ha habido pobreza uh -huh. sí pero se ha incrementado con ese hombre sí sí sí pues imagínate a, a, hay estadísticas que dicen que ahora hay mucho más pobres que hace algunos años atrás sí porque no hay no, no hay producción las empresas que había se han ido eh, hay mucho desempleo en fin, pues hay más pobreza por lo mismo. Sí, exacto. Entonces, eh, eh, ahí en Hebreos 5, del 11 al 14, nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por eso es lo difícil. Cuando la gente es tarda para oír, sí, porque no nos... para entender, para sí. comprender, para discernir. Sí. Ajá. Por eso, aquí, fíjense, la misma escritura no nos está han, diciendo... No, no se han preocupado por acudir a, a, a la palabra del Señor, ¿Sí? a, al Señor. Aquí Pablo sí. está diciendo acerca de esto tenemos mucho que decir. Tenemos mucho, mucho más que decir. Y difícil de explicar. Pero es, nos es difícil de explicar. Uh -huh. Sí, sí. Hasta Pablo mismo estaba en, en esa conciencia. En en sí, ajá, ajá. De que era difícil de poder explicar. ¿Por qué? Porque la gente no lo entiende. Sí, no, no, no, no, no lo puede entender. Hay mucha gente, sobre todo los que están en su grupo de, de, de, de, de, de, de, de pues ese como, como partido, ¿no? Que no es partido. Eh, hay, ahí están. Sí. Se, se fueron de, de, de partidos que eran, ahorita ya podemos decir que eran mejores y se metieron al peor. Sí. Y no se dan cuenta. No, no se dan cuenta. Porque es difícil, es difícil de, de, de explicar. Difícil en el sentido de que si tú no estás espiritualmente preparado para escuchar, uh -huh. eso te puede caer muy mal. Sí, sí, claro. Y no es, que, claro. no, no es que odiemos a ese hombre, no, no, no. no. Lo, no lo que queremos es lo que hace. Queremos, queremos lo mejor, eh, o sea, un arrepentimiento en su vida, que Dios que aclare su mente y su corazón y haya un arrepentimiento genuino y sincero delante de él. Y entonces eh, sí, en México es el diferente. Sí, sí, claro, claro, porque Dios no quiere la, la, la muerte y lo malo para, para nadie. Exacto. Entonces, es... Este,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 Alimento sólido. Y ese es el problema, por eso les hablamos de que tiene que haber un crecimiento espiritual. Para que pueda haber el discernimiento. Sí. Porque Así si no hay es. un discernimiento, no hay ese crecimiento espiritual. No hay. Se te va a resbalar como el, que haya, el agua encabonada que, que, que, no, que no se te queda, pues, se te resbala. si tiene que haber un, un anhelo. Y un deseo en el corazón de, de, de conocer más al Señor uh -huh. a través de su palabra y que, que haya ese, ese sentir de poder compartir a, a, a la gente que todavía no lo, no lo tiene, que no, no lo entiende. Uh -huh. Entonces, si no hay eso, hay que, hay que pedirle al Señor ese deseo, ese anhelo. Así es. Por, por eso, cuando las personas nos han dicho... Que, que, bueno, ahí quienes nos dicen que hablamos muy fuerte, y hay quienes dicen que no hablamos fuerte. <ríe> Déjenme decirles lo que dice aquí este verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, uh -huh. tenéis la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea. Tener que estar siempre regresando al principio. Uh -huh. Siempre regresando al principio. Y no, de salir, que, y no salir de a, ahí. A, ¿A qué vino Jesús aquí a esta tierra? ¿A qué vino? Uh -huh. Vino a salvarnos. No. Vino a libertarnos del pecado. ¿Y dónde lo tenemos a Jesús muchas veces? Colgado uh -huh. en la cruz, todavía. Sí. Y Ya se lo traemos muy cerquita de corazón, porque traemos un crucifijo. Uh -huh. No, no, no no es eso lo que Dios quiere. ¿eh? No, no. Es estar como cuando eras un bebito que, que no, no, no, no, no, no tomas el discernimiento todavía. Claro, no lo puedes entender. Por eso es bien, bien, bien importante, mi amada, mi amado. Que entendamos, que entendamos que Dios solamente es uno. Jesucristo solamente es uno. El Espíritu Santo es solamente uno, pero los tres son el mismo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, así es. El Dios como el Creador, Jesús como el Redentor, y el Espíritu Santo como el que está en nosotros. Amén. Y hay quienes no creen en la Trinidad. Es la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y cada uno es. haciendo su propia función. Amén. Pero no son tres dioses diferentes. No, no. Como algunos dicen por ahí, que andan ahí tocando puertas y dicen que, que, que tenemos tres dioses. No. No. Es mismo Dios. En Así tres es. personas. Como el creador, es. como el redentor y con el que está en nosotros. Amén. Así es. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Él es, es, es la morada de Dios. Así es. Tenemos que tenerlo en nuestro corazón, no en un crucifijo, no en una pintura, no en un cuadro, no, no en otra forma. En Así tu es. corazón. Ese es el altar. En tu corazón. Ahí es donde eh, nuestro cuerpo es el altar de, de, del Señor, para que Él, que, él quiere el estar mor, aquí. Él more ahí, claro, en el corazón. Entonces, ¿cuánto nos equivocamos en cuanto a eso? Y es requerido y es necesario que crezcamos espiritualmente para poder comprender más la palabra. Sí, amén. Amén, así Porque si no, no la vamos a poder entender. Y, y sigue diciendo aquí el 12. Cuando son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales... Que tenés la, la necesidad de la leche y no, y no de, de alimentos sólidos. Sólido. En está agarrando ahí esos costillares y, y echarle la mordida. Una, una lechita ahí. Sí. sí. Un biberón. Es nomás para los recién nacidos. Sí. Sí, porque si todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque Porque es niño. Exacto. Pero el alimento sólido es para todos los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido, ya estamos en el 14 ahí. Uh -huh, el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Es para los que han alcanzado, han alcanzado. Así es, la madurez. Por eso les hablamos aquí, el crecimiento espiritual. Uh -huh. Es lo que estamos tratando de hacer, que haya un crecimiento espiritual. Así es. ¿no? El crecimiento espiritual lo da Dios a través de su palabra y a través de tu relación con Él, a través de la oración. Amén, así es. No hay otra. No hay otra, mi amado, mi amada. Para que por el uso, eh, o sea, para, para los que están en el uso, uh -huh. tienen los sentidos ejercitados uh -huh. en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Es como ese soldado o ese atleta que uh -huh. está ejercitado, él sabe que, que uh -huh. sí tiene que hacer y que, que no tiene que hacer. Sí, sí. Entonces, de otra manera, somos como niños. Sí, este, sí, ahí nos, nos habla el, el, el apóstol Pablo también, ahí segunda de, eh, el, el apóstol Pedro. Dice, en, en el capítulo uno, este, dice, versículo 5 dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a, a, a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento uh -huh. verdad y al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad uh -huh. a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal pues amor uh -huh. Porque si estas cosas están en vosotros uh -huh. y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es, <risa> y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Entonces, es. este, para ser participantes de, de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, estoy, estoy leyendo ahí, ahí mismo en, en, en Pedro 1, 1, de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia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 Dice, hermanos míos, en el verso 2, uh -huh. del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, diversas pruebas, pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Uh -huh. Y tenemos que ser pacientes mientras que este hombre cambia. Sí. Pero él no va a cambiar si tú yo, y yo uh -huh. y muchos y todos nos ponemos a orar por él. Para que cambie. Y si no, que, que el Señor lo cambie. Sí, sí, sí. O sea, si no cambia él espiritualmente, que lo cambie entonces ese puesto. Sí. Porque no, no, no le corresponde ese, ese, ese puesto. Sí. Más tenga la paciencia, su obra, completa, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Uh -huh. Fíjese, habla aquí de perfección. Para que seáis perfectos, perfectos y, cabales. y cabales. O sea, Amén. completos. Amén. Sin que nos falte cosa alguna, que no nos falte nada. Amén, así es. Y si alguno, dice, y si le alguno todavía, y si alguno de vosotros tiene falta sabiduría, pídala a Dios, dice. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin, reproche, y sin reproche le será dada. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto tú como yo, como todo el mundo, todos. podemos solicitarle al Señor la, la, la sabiduría. Amén. Amén, claro que sí. Y entonces cuando estamos en ese discernimiento, entonces ahí es donde el Señor se acomoda para bendecirnos. Sí, amén, amén. Porque estamos buscando. Así Queremos es. tener ese, ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Amén, amén. Si no, pues todo se nos va de noche. Sí. A oscuras. Ahí vamos a tientas. Ahí vamos tropezando. Sí, sí necesitamos ¿Por qué? Pues, la luz de. ¿qué, qué bueno que a los carros ahora le pues, han puesto luces al frente para que cuando manejemos de noche podamos ver. Claro. Y ya en la antigüedad, ya a los carretones, a los carruajes, les ponían unas lamparitas ahí. Las que... lamparitas, sí. Pero no, no pueden iluminar como ahorita las luces que, que tenemos ahorita en los, en los carros nuevos. Entonces, así la, esa luz tiene que venir de parte de Dios para nosotros, uh -huh. para que Amén. hagamos las cosas más correctas y como debe de ser. Así es. Y todo se puede, si buscamos a Dios. Amén, claro que sí. Y hay claro un canto que, sí. que, que dice, todo es posible. Si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. Búsquelo con Manuel Bonilla Todo es posible. Si puedes sí, creer. Y se mueve la mano de Dios. Y mueve. vaya que se mueve. Vaya que así sí. Así es. Él es el mismo de ayer, de hoy, hoy y, y de los siglos, de los siglos. Ok. Amén. Así es. Pues, nos vamos a... Ya ahora... Ya, ya son 44 minutos y ¿sí? es increíble. Uh -huh. Sí, sí, el tiempo se va. ¿Cómo orando? se nos va aquí a nosotros el tiempo? Pero va, vamos a orar. Amén, amén. ¿Quieres hacer una primera oración, hija? Amén. Y luego yo termino con otra. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, dándole sí, padre, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por su infinito amor, por su grande misericordia. Gracias, Señor, porque... Eh, usted, Señor, vino a este mundo, Señor, para venirnos a libertar del pecado, a libertarnos, Señor, de tanta maldad, de tanta cosa, Señor, que eh, nos hace daño, Padre, y que no podemos entrar, no podemos entrar a su presencia, Señor, si estamos eh, en, esa, en ese pecado, en esa corrupción, Padre, pero gracias por Venir, Señor, y dar su vida en la cruz del Calvario, su sangre, Señor, derramada en la cruz para venirnos a libertar del pecado. Padre, en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo amado que usted nos dé el discernimiento, que usted nos dé la sabiduría, Padre, en todas las cosas, Padre, para, eh, Señor, ser mejores cada día, Señor, a usted, Padre Santo. Y que nos siga dando la oportunidad, Señor, de seguir compartiendo su bendita palabra. Porque usted lo que quiere, Señor, es el bien para toda la humanidad, Padre. Pero, Señor, se interpone, Señor, el príncipe de este mundo, Señor, que es Satanás, Padre. Y nosotros lo reprendemos, Señor. Lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera porque no tiene parte ni suerte en, en la vida, en la vida de sus hijos, Señor, en este mundo, Padre Santo. Señor, este, este virus, Señor, que ha abarcado mundialmente, Padre, oramos, oramos, Padre, para que con su mano de poder, Señor, es reprendido en el nombre poderoso de su Hijo amado, Señor, Señor. Padre, gracias le damos porque, Señor, usted está con nosotros. Que el poder de su Espíritu Santo, Señor, nos use, Padre Santo, que podamos discernir, Señor, lo que está bien y lo que está mal. Denos, Señor, eh, ese entendimiento, ese discernimiento, y que todas las personas que todavía, Señor, no le conocen, vengan a sus pies rendidos, rendidos y que le acepten en sus corazones para que usted empiece, Señor, a hacer la obra en cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir a través de estos medios su palabra, en el nombre poderoso de su Hijo Amado. Le damos gracias, Padre. Albuya. Gracias por su bendito Albuya. amor. Albuya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén. No sé si están escuchando algunos problemas ya, es que está abierto una tormenta aquí arriba de nosotros. Así es. Pero no quiero dejar pasar más más tiempo, ya que son 47 minutos. <coughs> ¿Cuál es tu necesidad ahorita? Independientemente de la espiritualidad, sabes que tienes que orar y tienes que decir a Jesús en tu vida y en tu corazón. Pero si hay alguna otra situación del cuerpo, de, de, de, de la familia, pon tu manita ahí en el pecho. Y vamos a orar. ¡Vamos a pedirle al Señor! Por tener nombre, tu manita sí, puesta señor. ahí, Gracias que Él bendiga Cristo, tu vida, tu cuerpo, sí señor, y que quite todo dolor, toda enfermedad, y todo aquello nombre, que pudiera estar afectando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, señor. le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos, sí, Señor. Ahora en este momento, Señor, manos, que toda persona que se ha puesto su manita ahí en, Cristo, en el pecho, Señor, santo el usted obre maravillosamente, Señor. señor. Quitando todo dolor, toda ansiedad, todo, todo aquello que, toda aquella desesperación, todo aquello que está afectando la vida de esta personita. Sí, Señor. Y Padre, dele Gracias su bendición. Dele Sí, sueño, Señor. Dele la paz. Así dele. Sea, la, padre. la capacidad señor. de entender Gracias, y de poder discernir, Señor. Sí, señor. Que usted le ama. En el nombre de Jesús. Y a ti te digo, mi amada. A ti, te digo, mi amado. Recibe la bendición. Recibe la bendición. En el nombre del Padre, en, nombre en el nombre del, Padre, del Hijo y del Espíritu, en el Espíritu Santo. Espíritu Santo sí, Aleluya. Señor. Amén. Gracias, amén. Señor. Y amén. Gracias Dios por su me bendita bendicen, palabra. Me les cuide, me les guarde. Y amén, así sea. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Y recuerden, el hecho de que ustedes lo compartan. Hace un, hace un bien a los demás. Siga compartiendo. Compárcavo. Siga compartiendo. Y pues, bendiciones. Este y hasta de... aquí llegamos con este video de, del día es. de hoy. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos.